Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Seguimos todavía con la edición de mallas, vale, en el menú de mallas Y vamos a seguir donde nos quedamos en el vídeo anterior Si recordáis, dentro del menú de malla estuvimos viendo toda esta parte hasta las normales A las que le dediqué un vídeo específico que fue el inmediatamente anterior a este Veo que tengo esto en castellano, así que os lo voy a poner en inglés en un momentito. Porque estaba haciendo pruebas. Bien. La siguiente opción de menú que tenemos, ya vamos a acabar con este vídeo todo lo que queda, ¿vale? Esto lo vamos a intentar ver un poquito rápido, ¿vale? La siguiente opción de menú que tenemos es eh, Shading o eh, Sombreado. ¿Vale? Esto es lo que nos va a permitir dentro de edición, de, del modo de edición es suavizar eh, en cierta manera eh, la, la malla ¿vale? o unas determinadas caras según nos interese. Esto es una técnica que suele utilizarse de forma general, pero sobre todo cuando estamos realizando trabajos low poly, si lo que queremos es que determinadas zonas de nuestro personaje, figura, etcétera, no tenga tan marcados los bordes como Low Poly habitualmente tiene, ¿vale? Eh, fijaros, voy a seleccionar de, de el, la figura que tengo en pantalla que he preparado para este ejemplo, ¿vale? Voy a seleccionar estas cuatro caras, ¿de acuerdo? Fijaros cómo es, es un cubo, lo he ensanchado un poquito, he hecho una extrusión por la parte de arriba, lo he escalado y ya está, ¿vale? Bien, Voy a seleccionar estas cuatro caras y vamos a seleccionar la opción de Shading Smooth Faces, ¿vale? Smooth Faces va a suavizar las caras. También tenemos un Smooth Edge y Smooth, smooth Vértices, ¿vale? Que eh, va a realizar un suavizado sobre estas partes, ¿de acuerdo? Luego las opciones de Sharp Edges y Sharp Vértices eh, lo que va a hacer es eh, marcar los vértices o los... O las aristas vale y flat faces lo que va a hacer es poner las caras planas vale bien con smooth faces fijaros lo que ocurre voy a quitar la selección y me pongo en modo de objeto para que lo veáis veis que esta parte de aquí se siguen viendo lo que son las aristas lógicamente pero eh, está más suavizado que el resto de la geometría veis que aquí están marcados los bordes vale las aristas ¿Mm? y aquí también Solo ha suavizado esta parte de aquí, que era la que nos interesaba. ¿Vale? Esto llevadlo a una figura pues, con cierta complejidad o ciertas dimensiones. Y es algo que eh, puede ser francamente interesante en determinadas circunstancias. ¿De acuerdo? La opción opuesta. Vuelvo a entrar al en modo de edición. Vuelvo a seleccionar estas mismas caras. Eh, os comentaba, la opuesta es dentro de Shading. Flat faces, que lo que va a hacer es aplanar las caras, las deja planas completamente, ¿vale? Y volvemos a tener la geometría como estaba originalmente. Esto nos puede interesar también en determinadas circunstancias según estemos modelando, ¿vale? Determinadas cosas, matices, eh, que en los que nos puede interesar aplanar caras, ¿de acuerdo? Bien. Las otras opciones son similares, voy a pasar sobre ellas y nos vamos a ir a las influencias. La opción weight o influencias eh, trabaja sobre grupos de vértices. Como todavía no hemos visto los grupos de vértices, vamos a entrar a analizar esta herramienta más adelante, ¿vale? cuando tengamos ese conocimiento, para que podáis ver la funcionalidad que tiene. Ahora mismo veis que Está prácticamente todo deseleccionado, o sea, deshabilitado para porque no se puede eh, interactuar. Y si dejamos el ratón encima, aquí estáis viendo en la parte inferior, en, en resaltado en rojo, que no hay grupos de vértices en el objeto para poder aplicar eh, esta herramienta. ¿De acuerdo? La vemos más adelante, cuando toque, para, para que ahora no suene a chino. ¿De acuerdo? Y vamos a pasar a la siguiente herramienta, que es Short Elements. Short Elements lo que hace es ordenar los elementos, lógicamente, de, de la figura, el, el, el, del objeto que tenemos en, eh, actualmente, ¿vale? Para que podáis eh, ver a qué se refiere esto, aquí voy a hacer esto un poquito más ancho, voy a sacar el panel de propiedades por aquí, ¿Vale? Fijaros, yo tengo habilitada esta opción de developer extras, ¿vale? eh, que la he habilitado para enseñaros esto. Esto lo que muestra son unas opciones adicionales para desarrolladores. ¿vale? No, no tiene gran cosa que, a la que le podamos sacar partido de trabajo, o sea que no hace falta que lo habilitéis como vosotros queráis. Si queréis... Previamente pasaros por el manual de Blender, echar un vistazo para ver lo que es y tener conciencia de lo que es. ¿vale? Esto lo que va a desplegar, entre otras cosas, van a ser una serie de, de opciones y, y algún menú adicional, como por el propio panel de, de preferencias, eh, un botón eh, con opciones experimentales. ¿vale? Bien, a lo que íbamos, que, que me disperso aquí. En la opción de, de sobreimpresos, en el Viewport Overlays, tenemos una opción cuando habilitamos estas eh, extras, estos extras de, de, de desarrolladores, que es, déjenme que la busque, que la estaba viendo el otro día, para mostrar eh, este, los índices, ¿vale? Y lo que hace, fijaros, muestra un numerito pequeño en azul allá en lo que tengamos seleccionado. ¿vale? Esto, es lo que nos, es la herramienta que os estaba intentando explicar, que es eh, Short Elements, vale, me va a permitir ordenar estos elementos en función a la selección que yo elija, vale, desde en la vista según el eje Z. Vale, y ya fijaros 9, 8, 5, 4, si, si hubiese más hacia abajo pues iría disminuyendo vale y si fuese más hacia arriba iría en aumento o bien eh, aquí según la vista en el eje X de tal manera que me va a ir ordenando todo lo que tengamos más próximo en la pantalla eh, con el número menor y según nos vamos alejando lo va eh, aumentando según nos desplazamos hacia la derecha, también lo aumenta. Vale, 4. Esta cara está por, por detrás de, de la cara 4, la 5. Vale, esta cara está por detrás de la cara 5, la, la 8. Vale, y esta cara que está más está en la misma línea, pero al estar más hacia la derecha, la 9. Básicamente es para ordenar esto. De acuerdo, así que ya voy a deshabilitar eh, los índices. Y vamos a quitar el developer extras. Y voy a quitar este panel de aquí. Y seguimos viendo cositas. Ah, eh, voy a hacer esto un poquito más estrecho. Sí. La siguiente opción es show o hide. Esta, esta herramienta la conocemos. vale Que la hemos visto ya. Que es para mostrar u ocultar en la pantalla. Eh, elementos de nuestra malla. U objetos incluso desde el. Eh, menú de el, desde el modo de objeto, ¿vale? La, así que me la voy a saltar y vamos a pasar a la siguiente, que es Cleanup, que es viene traducido al español como limpiar, ¿vale? En Cleanup tenemos varias opciones que lo que nos van a permitir es limpiar un poco la malla, ¿vale? Entre otras cosas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Delete Loops, lo que va a eliminar son aquellos vértices o aristas o caras que tengamos sueltas en la geometría. También eh, de Generate-Dissolve va a hacer algo parecido. Lo que va a tomar son aquellas eh, caras que tengan eh, un área eh, nula o las aristas que tengan una longitud nula las va a, a eliminar. ¿vale? Es geometría que está por ahí, perdida, que no... No eh, está ocupando espacio y de esta manera lo que hacemos es depurarlo, porque es geometría que, que es inútil, que no tiene uso, ¿vale? El decimate geometry al español viene traducido como diezmar geometría. Esto lo que va a, a permitir es ir reduciendo poquito a poco el número de caras y de vértices en, en la geometría, ¿vale? Pues esta os lo voy a enseñar. Así en plan rápido. Está aquí. En clean up. Decimate geometry. ¿Vale? Aquí en el panel de la eh, última acción realizada. Según vais reduciendo el ratio. Veis ¿vale? viendo que va disminuyendo. El número de caras y de aristas de la geometría. ¿De acuerdo? Haría esto. Esto en, en geometrías que, que están eh, aparrotadas de polígonos, vale, que, que tenemos eh, infinidad de polígonos, pues nos puede venir muy bien para eh, aligerarla un poco sin perder eh, mucha calidad en el, en el elemento. Pero ya te digo, tienen que ser eh, geometrías muy, muy pesadas, vale, o con mucha, con mucha geometría, de acuerdo. No, no imaginéis miles de millones de polígonos, pero geometría densa, ¿de acuerdo? Nos va a permitir reducirla y, y sanearla, o sea, no, no sanearla, aligerarla un poquito. También tenemos opciones como el merge by distance, que lo que va a hacer es fusionar eh, por distancia elementos. Generalmente lo solemos utilizar con los vértices, sobre todo, ¿de acuerdo? Cuando tenemos... Eh, zonas donde los vértices confluyen prácticamente y no están unidos entre sí eh, en una geometría que pensamos o que no solo que pensemos sino que en sí debería de estar toda unida vale eh, esto lo que nos va a permitir es fusionar esos vértices que están tan juntitos donde nosotros pensamos que debería de ser un único vértice y debería estar eh, la malla unida vale fill holes para rellenar eh, huecos o quedades en, en la malla y eh, bueno, tenemos también el split eh, split non-planar faces y split eh, conca faces, vale que vienen a ser dividir eh, caras no planas y dividir caras eh, cóncavas. Que pues eh, caras cóncavas son aquellas caras que por la eh, deformación que tiene la malla se quedan como abombadas, ¿no? De forma cóncava. Y lo que haríamos con esto, lo que conseguiríamos con esto es que dividiera esa cara e hiciera dos caras, por ejemplo. ¿vale? Dividir caras no planas, pues lo que va a hacer es en zonas que pues, la geometría eh, es ambigua, vale pues va a dividir las caras no planas y allá donde se doblen, es algo parecido a las caras concavas. ¿vale? También va a permitir el limited dissolve eh, disolver eh, malformaciones ¿vale? que lo que va a hacer es colapsar o eliminar geometría que normalmente no querríamos tener. ¿de Estas son herramientas que son para generar eh, limpieza en la malla. Y luego ya lo que no, nos queda es la opción de Delete. En la opción de Delete podemos realizar un borrado directamente de vértices, eh, aristas y caras. Podríamos borrar simplemente las caras y las aristas manteniendo todos los vértices. Esto lo hicimos, si recordáis, eh, hace un par de vídeos cuando os estuve explicando la herramienta Convex Hull que tenemos aquí. ¿vale? Eh, aplicamos esa, ese eliminado de caras y vértices y entonces se quedaron todos los vértices de Susan, ¿recordáis? Podremos borrar simplemente las caras. Entonces dejaría lo que es la estructura de, de la geometría. ¿vale? Y luego la siguiente opción que tenemos es de disolver. El disolver marca una diferencia con respecto a eliminar. Porque eh, si bien es cierto que lo que vamos a hacer es, en definitiva, quitar un vértice, una cara o, un, o una arista, va a mantener, va a respetar la geometría. ¿De acuerdo? Fijaros. Yo, por ejemplo, lo que voy a hacer aquí voy a seleccionar aristas, voy a subdividir esta arista, ¿vale? Y si me voy a modo de vértices, fijaros que ha generado aquí un vértice adicional, ¿de acuerdo? Imaginad que por lo que fuera, este vértice no lo quisiera tener. Pues eh, si pulso la tecla X, me despliega el submenú que os estaba enseñando hace un momento. Si aquí elimino el vértice, va a eliminar el vértice y va a romper las aristas, ¿de acuerdo? ¿Veis? Entonces, como rompe las aristas, pues las caras también se ven afectadas al, al quitar este vértice. ¿De acuerdo? Hago control Z y vuelvo atrás. Vuelvo a pulsar la tecla M, o sea, perdón, X. ¿vale? Y lo que vamos a hacer es disolver el vértice. Al disolver el vértice, ¿qué es lo que va a hacer? Va a respetar las aristas que hay ahí, las va a fusionar, va a quitar el vértice y se va a quedar la arista y las caras en su sitio. Y el vértice desaparecerá. ¿Veis? Ya no está. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre disolver y borrar. ¿De acuerdo? Hago control Z y vamos a volver aquí. Voy a desplegar aquí el menú y lo seguimos viendo aquí. Colapsar eh, lo que nos va a permitir es un, una fusión entre eh, aristas paralelas, por ejemplo, o caras. ¿Vale? Fijaros. Voy a hacer aquí claro, como esto es, como tenemos el vértice. A ver. Este vértice lo vamos a quitar. Lo vamos a disolver. ¿Vale? Voy a añadir aquí. Un, unos loops. ¿Vale? Y lo dejamos así. E incluso vamos a añadir algunos por aquí. Así. ¿De acuerdo? Bien. Fijaros. Voy a seleccionar aristas. Y voy a seleccionar estas aristas. Y estas aristas. Si yo hago X y le digo que colapse las aristas, lo que va a hacer es unirlas, chum, ¿vale? En el centro. Vaya, me lo ha hecho al revés. Las ha unido así, ¿de acuerdo? Les hago. Lo que ha hecho ha sido unir este vértice a este vértice, este vértice, este vértice, este vértice aquí y este vértice aquí, ¿vale? Rehago la acción. ¿Lo veis? Entonces, el, la arista que bajaba aquí a este vértice, como se ha venido aquí, pues la, lo ha unido ahí y aquí igual, ¿vale? Y de esta manera colapsaríamos. Ahora vamos a tomar las caras. Voy a tomar esta cara y esta cara. Y vamos a repetir la acción. Y veis que hace lo mismo. Lo que ocurre es que las caras tienen más aristas y más vértices. Y todo confluye en el centro, ¿de acuerdo? Este tropicio de geometría... Me va a venir bien para explicaros otra de las opciones. Voy a seleccionar todos los elementos. ¿Vale? Y le voy a dar a la tecla X. Limited Dissolve lo que va a permitir es eliminar geometría que está un poco de más. ¿Vale? En, nuestra, en nuestro elemento. Sin deformar el elemento. Entonces si yo le doy aquí a Limited Dissolve. Fijaros que ha limpiado completamente todos esos loops que habíamos creado. La, los colapsados que habíamos realizado por aquí, ¿vale? Y nos ha dejado lo mínimo indispensable para que nuestra figura conserve su forma, ¿vale? Con, con una geometría más limpia, ¿vale? Además, aquí en el panel de la última acción realizada, tenemos eh, qué ángulos va a tomar en consideración para eh, poner un límite, ¿vale? según si está en cero, es como estaba originalmente, en el momento que yo vaya aumentando, eh, bueno, aquí no vamos a apreciar la, la variación, ¿vale? Y la forma de delimitar, ¿vale? Bien. Ya lo único que nos queda es el Edge Loop, que lo que va a hacer es borrar un bucle, de bordes, fusionando las caras en, en ambos lados ¿Vale? Para que lo veamos Voy a volver a generar un loop por aquí Así ¿Vale? Y voy a seleccionar Este loop Y este loop, voy a dar a la X y le voy a dar a X loops Y veis que los Fusiona y genera una única cara Con todo ello, ¿vale? Y me mantiene el que no tenía seleccionado ¿Vale? con esto hemos visto prácticamente todas las herramientas que quedaban del menú Mesh nos queda una que es el Snap que creí que la habíamos visto, voy a dedicar un vídeo especial para ello porque eh, es una herramienta interesante con la que podemos jugar bastante, con vértices aristas, etcétera ¿vale? así que en el próximo vídeo voy a dedicarlo exclusivamente a la adherencia para que podamos ver las posibilidades que tiene ¿De acuerdo? Así que nada, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.